Ok amigos, bienvenidos a nuestro canal una vez más. En el día de hoy estamos aquí eh, en Prime State Public Adjusters con mi amiga Jolie Hola, hola Jolie ¿cómo hola, estás? Hola, ¿cómo están todos? Sí, eh, Jolie me llamó hace unos días porque tenía un fuego en la casa y me llamó asustada. Ale, se me quemó el aire acondicionado y... Bueno, les voy a dejar que ella le cuente eh, para que puedan ver... Eh, lo fácil que resolvemos los problemas en Prime State? Eh, bueno, básicamente me levanté asustada porque sentía la pesta quemada y, uh, y pues el desconocimiento fueron esos días que hacía mucho frío y no, no me lo imaginé que era en mi casa como uno no cree que nada malo le va a pasar pues no me lo imaginé y me entretuvo hasta que empecé a ver humo uh, me dio por revisar y, y sí, me estaba cogiendo a, eh, candela el pues el ático, en la parte del aire, fue pues el aire acondicionado. En eh, mi desespero, pues lo primero que uno piensa es, bueno, ya. <ríe> eh, me tocó ahora ya la mala suerte y, y estaba ya con mi tormento sin, sin acordarme de que mi amigo <ríe> Alexander Hacha, como lo conocemos nosotros, pues trabaja en esta maravillosa compañía y lo llamo, a, a, los, a un par de días más o menos lo llamo, pues para consultar con él y, y él pues decidió Me dijo, bueno, no hay peor que gestión que la que no se hace Yo te ayudo y, y la verdad que le estoy muy agradecida ah, Yo vivo en Puerto San Luis eh, Es bien lejos de aquí eh, Estamos casi a dos horas O un poco más de camino Y ni bien le dije, ahí estaban en mi casa Él y todo su eh, grupo de, de trabajo Y enseguida Se pusieron manos a la obra Y bueno, hoy estoy aquí contenta Porque gracias a su maravilloso Y excelente trabajo Pues el seguro pues pagó el eh, el aire, pues pagó las cosas que, que teníamos y gracias a él pues vamos a dormir con, con aire acondicionado y la verdad que le estoy muy agradecido a Prime State, en especial a Alexander por su excelente trabajo por su dedicación, sobre todo el servicio, el trato es maravilloso, la verdad se los súper se lo recomiendo y bueno, nada, esperemos que lo llamen pronto si tienen algún problemita en sus casas Muchas gracias jolie y bueno Aquí está tu cheque, que te envió la compañía <risas> gracias, de seguro. Gracias, este, Bueno, mis amigos, si tiene algún problema, cualquier tipo de problema, sea fuego que le cayó un rayo a su casa, eh, eh, las bolas, ¿cómo que se dice hail en español? El qué? Hail, granizo. Oh, sí. Eh, cuando el granizo le daña el techo, una explosión... Eh, un avión que haya caído contra su casa, un carro que haya chocado contra su casa, una tubería que se la haya roto, una inundación, cualquier problema que usted haya tenido, usted puede llamarnos a 305-595-9595, Prime State Public Adjuster. Eh, si se olvida el número, no importa, mire en los números debajo que van a estar puestos los números de la compañía, sin más,